Señora Ayuso, créame que me hago cargo de que la situación no era fácil. Pero es que la verdad es que no es la primera vez que usted le pilla el toro en lo que tiene que ver con la falta de planificación. Le ocurrió con la pandemia, le ocurrió con la vuelta al cole, le ocurrió con la vacuna y ahora le ha, con, le ha vuelto a ocurrir con las nevadas. Y tengo que decirle, señora Ayuso, que usted se está convirtiendo en una presidenta muy previsible. Si el día de mañana, Dios no lo quiera, hubiera un tsunami en Madrid, pues primero probablemente estaría unos cuantos días sin mover un dedo. Después pediría voluntarios para achicar el agua con cubos. Después le regalaría probablemente a una empresa privada amiga del Partido Popular la gestión de las inundaciones, probablemente después propondría la construcción de un hospital de tsunamis y seguramente le acabaría echando la culpa de todo al vigilante de la playa, del mismo modo que le ha echado la culpa de las nevadas al hombre del tiempo. señora Ayuso, se lo voy a decir en nuestra lengua vehicular para que usted lo entienda. Es usted un desastre. Todo ha funcionado de forma lamentable y Madrid ha vuelto a ser un pozo de ineficacia. Dijeron que estábamos preparados y, desgraciadamente, no lo estábamos. Reconózcalo y pida perdón, señora Ayuso. Y la próxima vez... En lugar de pedir tantas veces la declaración de zona catastrófica, intente trabajar para prevenirlo. Los madrileños que han vivido en Yumanji en las últimas dos semanas seguramente se lo agradecerían. Gracias. Gracias.